Agradeciendo a Dios por un año más de vida en uno de los lugares más especiales e importantes para mí y especialmente para mi empresa. Quiero presentarles el lugar que ha hecho historia en mi vida y quiero que ustedes visiten y compartan todas esas cosas bonitas que atrae y tiene ese lugar para todos ustedes. Bienvenidos. Casa Campo Asís es un lugar ideal para sus encuentros espirituales, para encontrarse con Dios, un lugar diseñado para realizar convivencias, encuentros empresariales, eventos, pero lo más importante es un lugar donde te permite acercarse a Dios, conquistar, esos bonitos momentos que él tiene para cada uno de nosotros y especialmente lo que ha hecho en mi vida y especialmente el tener la oportunidad de dirigirme desde hoy de este lugar y decirles a todos ustedes que me siento muy agradecida con Dios, con la vida y especialmente por esos fundamentos franciscanos que me ha regalado y especialmente compartirlos junto a ustedes. Quisiera que conocieran algo de lo que vamos a compartirles hoy y nos permitieran llegar a cada uno de ustedes, especialmente que disfruten de este lugar tan agradable y especial que es para mí y yo sé que lo va a ser para todos ustedes. Hoy es un día muy importante para mí. Y es un día tan importante que me releva y me permite evaluar las experiencias y todos los momentos que he compartido con todos ustedes. Por esta razón, eh, construir momentos al lado de una empresa que me ha llenado de cosas bonitas, de emprendimiento, de crecimiento, de tristezas, pero lo más importante, de mucha satisfacción. Me siento muy agradecida y muy contenta de compartir con todo mi equipo de producción, con mis proveedores, con mis locaciones, con las personas que han permitido que VACUS Eventos tenga una trayectoria muy especial, importante en esa bonita labor. Quiero agradecerles a todos ustedes porque detrás... De Bacus Eventos hay un equipo muy especial y el cual quiero agradecerles hoy por toda esa bonita labor, especialmente a la persona que me está elaborando esta gran y bonita producción que es con todo el cariño para todos ustedes. Muchas gracias a Estudio Drion 1622 por ese bonito trabajo y especialmente a mi animador, a mi DJ, a mi decorador y a todas las personas a las cuales les debo un granito de arena por el cual me han permitido crecer, especialmente a Jorge Armenteros. Muchas gracias por ese apoyo, por ser ese equipo de logística de impacto que me acompaña en todo el desarrollo de mis eventos. Y algo muy importante al quien quiero resaltarle todo ese acompañamiento profesional, jurídico, es a Franco Abogados. Doctor David, muchas gracias, muchas bendiciones y sé que de la mano de estos tres años que Bacu evento celebró nos va a permitir crecer y entregar muchos momentos más y seguir haciendo historia en esta bonita ciudad y especialmente en Colombia. Muchas gracias, muchas bendiciones y vamos a entregar algo más de lo que nos apasiona hacer. Muchas gracias a todos ustedes por seguir nuestra empresa, por permitirnos crecer y especialmente le doy muchas gracias a Dios por permitirme compartir un año más de vida y celebrar junto a todos ustedes y especialmente agradecerle a ese bonito lugar que me permitió dirigir esas bonitas palabras y especialmente eh, contarles un poquito de, de lo que significa eh, Campo Asís y especialmente este lugar para mí. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la madre... Provincial General, la Madre Milena y especialmente a quien lidera esta bonita casa que es la Madre Lidia, muchas gracias y especialmente muchas gracias a la Gerente General eh, María Alejandra Castillo quien nos ha brindado su apoyo ha abierto, sus, sus puertas, su hotel para que eh, lo visitemos y especialmente eh, decirle que como empresa me siento muy orgullosa de utilizar su locación y de permitir haciendo cosas y permitirme seguir haciendo cosas tan importantes y especiales con nuestra empresa en su locación. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones y espero tener la oportunidad de seguir contando muchas historias más al lado de todos ustedes. Muchas gracias.